¿no? ¿Tiene audio esto? Sí. Hola, acá experto en fracasar en todo. <risa> Vengo de una familia de emprendedores. La, la voy a cambiar un poquito la, la historia. Vengo de una familia de emprendedores, pero yo no arranqué siendo emprendedor. ¿sí? Porque me fui a Techin. ¿Por qué me fui a Techin? Porque me mandaron un telegrama diciendo, preséntese. Y bueno, yo fui y me presenté. Estaba trabajando, estaba en la cómoda, en la re cómoda. Como van a ver, ahí estoy como Leonardo DiCaprio, pero sin Rose. Viajaba, un espectáculo, me capacitaba, me mandaron al, a, la, a los mejores lugares, carísimo todo. Ganaba fortunadita. Eh, era todo viajes, placeres, espectacular. sí Ustedes dirán, ¿y en qué momento hace el FACAP? Porque sigue viajando, sigue andando por todos lados, va a Brasil, va a Europa o a Estados Unidos. Mucho avión, mucho trabajo remoto, pero yo ya desde hace pila de años, porque está bien en sistemas, y lo que tiene sistemas es que te permite, nada, trabajar desde de donde quieras. En el año 99, con el tema de las .com, viene este momento que había como mucho emprendedurismo desde el punto de vista digital. Bueno, perfecto. Y ya ahí me, me empezó a nacer el, el bichito de yo también puedo emprender. Yo era como que no, no, no, no me terminaba de, de animar a emprender siendo que mi viejo trabajaba este, en su empresa arreglando barcos, él arregló barcos... De, la, de Malvinas, tengo, bueno, tengo un familiar fallecido en Malvinas este, y, y yo como a mi viejo no lo veía, yo decía, bueno, si vos emprendés es como que estás todo el tiempo ausente. Entonces, nada, eso era como una especie de traba mental que tenía para emprender. Pero en un momento, todos estos viajes, todo esto, todo, todo fantástico, yo digo, lo tengo que hacer seis años tardé en poder dar el salto. Vienen dos personas que me conocían de Techin y me dicen, bueno, mira, digo, vos podés ser gerente de, de la empresa desde el lado técnico, vas a dirigir a ah, 90 personas y nosotros manejamos 80 empresas. Wow. bueno, ok. Me nombran las empresas, todo, y eran todas tope de gama. Bueno, perfecto, voy. ¿Qué puede salir mal? Estoy dos años, sigo viajando, y nada, la, la foto que estoy así es en la arena en Pinamar, eh, disfrutando. Y en una reunión que yo estaba, junto con uno de los socios que era el más grande, adelante mío tiene un ACB. Adelante mío. Y yo no sabía lo que era una CBE y, y, y nada, después, nada, me di cuenta lo que era una CBE porque era como que hablaba raro y bueno, nada. Se jubila. Entonces me quedo solamente con el otro socio. Porque ese se jubiló, tuve ese problema y dijo, hasta acá llegué. Tenía sesenti, ses, setenta y pico. Y dijo, bueno, hasta acá llegué, perfecto. Viene. Eh, mi, mi, mi socio y me dice, Diego, yo voy a abrir la sucursal España. Macanudo, vos quedate en Argentina. Bueno. Yo dije, está bien, ¿qué puede salir mal? Bueno. Empezó a salir todo mal, porque me quedé solo. Claro, porque yo en Techín estaba siempre acompañado. Si bien yo dirigía gente, más de 500 personas en... Esta otra empresa también dirigía, pero siempre estaba acompañado, siempre tenía ese apoyo, esa red de contención. Y me empezó, me empecé mal. Esta foto, nada, yo pues siempre como sacándome fotos, esta es real, no, no es inventada, eh, enfermo, con, se me habían bajado las defensas, eh, reventado, deprimido, porque ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a, las empresas se empezaron a decir, ¿y do, o sea, ¿la dirigís vos solo ahora? Y todo el equipo, y yo no daba basto. Porque encima, como yo me la creía que era Superman y que podía con todo, nada, me la creí. Y cuando me la creí, fue ahí el fuck up. Porque si bien yo tenía un montón de, de entrenamiento, tenía un montón de capacitación y tenía un montón de cosas, cuando estuve realmente solo, la soledad del poder, como siempre le dicen. Ahí se vino abajo. No dormía, me enfermaba. Me enfermaba. Real. Y ahí estaba en un momento que yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué empezó a pasar? Las empresas que ya estaban activas, que quedaron activas, me empezaron a decir, abrite solo, y desde la Unión Industrial, me, un, tuve un mentor, desde la Unión Industrial me dijo, Diego, seguí. Un abogado conocido me dijo, Diego, seguí, deja de deprimirte, deja de quejarte, deja de quedarte en la cómoda. Es re quedarse tirado en la cámara. Salí, hacé, créetela. Bueno, me la creí. Empecé a estudiar más habilidades blandas, que eran necesarias. Eh, me comí muchos cursos de habilidades blandas, para yo emprender en soledad. Pero después de esto de las habilidades blandas, empezó a venir muchas cosas buenas. Porque empecé a poder dirigir un grupo donde hoy tiene 12.000 personas, Estoy en algo que se llama la CEBEC, la Cámara Empresaria de Vendedores E-Commerce. Bueno, nada, un montón de cosas que, que al final, después de todo ese valle, pasaba esto en mi vida. Yo iba para adelante, iba alcanzando, me caía. Iba subiendo... Casi que llegaba, me volvía a caer. Otra vez, me levanto, voy para adelante, se viene para abajo. Otra vez. Y el ciclo, cuando más cerquita estaba ahí, de que llegaba y que podía realmente estar estable, establecido, otra vez me caía y... ¡Otra vez! Y dale que va. Y me parecía un, una montaña rusa. ¿Llegué? No. De vuelta. Me caía, me levantaba. Me caía, me levantaba. Me caía, me levantaba. Yo este video lo, lo quise poner porque verdaderamente uno cuando emprende siente que está en esto. Que está subiendo, pero te caes. Subís y te caes. Subís y te caes. Y este es el momento que vos decís, acá le tengo que dar todo para llegar arriba. Y ese es el día que vos la rompés y que se puede. ¡Vamos todavía! <ríe>